El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido... ...ha estado este fin de semana en Molina de Aragón... ...y desde allí ha querido lanzar precisamente un mensaje... ...de apoyo a la gestión del gobierno de Castilla-La Mancha... ...en materia del agua, enfrentándose al gobierno nacional... ...cuando es necesario. Trasvases se están produciendo desde hace más de 40 años... ...estos son peores porque se han hecho... ...por culpa de que quien gobernó en Castilla-La Mancha... ...se puso de parte de sus intereses particulares... ...y del Partido Popular en lugar de defender a la tierra, en lugar de defender a Castilla-La Mancha... ...y en concreto en este caso a los municipios ribereños de Cuenca y de Guadalajara. El hecho diferencial de hoy es que los alcaldes y las alcaldesas tienen el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha... ...que se une a la protesta, que se solidariza y que se activa para pedir al Gobierno de España... ...que cesen ya los trasvases, que suponen un saqueo para las comarcas ribereñas... Queremos que la derogación del memorándum y el nuevo plan de cuenca signifiquen una lámina estable en los embalses de cabecera y también un caudal ecológico, como dice la razón, como dice la lógica, como dicen también el movimiento medioambientalista y ecologista, pero como dicen sobre todo la justicia y también la Unión Europea.